Esta es la muchachos, vamos al bajo, Nacionales. Esta lucha es por ustedes, esta lucha es para sus hijos. Suelten las armas, suelten las armas. Usted sabe, ustedes saben. Estamos haciendo para unir a Venezuela, para salvar a Venezuela. Usted lo no saben? ustedes lo no saben. Acá no tienen alimentos en sus casas. ¿Acaso tienen alimentos en los cuarteles? Les pregunto. ¿Están bien armados? ¿Están bien equipados? ¿Cómo están sus botas? ¿Cómo están de municiones? Por Dios, esta lucha para salvar a Venezuela y lo necesitamos a ustedes. ¡Suelten las armas!